Carlos, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Carlos. Sí, estamos acá aún en Buenos Aires, así que a la distancia. Bueno, bueno, los saludamos a la distancia entonces, todavía en Buenos Aires, con las reuniones. Para ultimar detalles y tener todo bien claro, ¿no? Con respecto a este bono que nosotros venimos diciendo, los jubilados no tienen que hacer nada, lo van a recibir directamente, pero sí tienen que inscribirse los trabajadores informales, los monotributistas categorías A, B y también los monotributistas sociales. Exactamente Tano, eh, bien decías vos, es interesante o importante eh, separar los dos refuerzos ¿no? Uno el de jubilados y pensionados, eh, que es un refuerzo de, de 12.000 pesos a pagarse en el mes de mayo En el cual no hace falta realizar ningún tipo de trámite eh, Es un refuerzo que se le paga a, a todos los jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos O sea, hasta 65.260 pesos con 80 centavos eh, digamos, el sistema automáticamente lo va a determinar y se les va a pagar de manera automática, sin realizar ningún tipo de trámites, eh, a partir del día 9 de mayo para los DNI terminados en cero. Y bueno, como sucede en general con la ANSES, no una terminación de, de DNI por cada día hábil, o sea, el DNI terminado en uno lo cobrarán el 10. Y así sucesivamente. Así uh -huh. que ese es el de el, el refuerzo para jubilados y pensionados. Y por otro lado tenemos en los trabajadores y trabajadoras eh, más, más vulnerables, digamos, no que están atravesando una situación un tanto más compleja. Hablamos de trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, eh, monotributistas categorías A y B, que bien decías vos. Eh, que en ese caso sí eh, estamos ya, ya en el proceso de inscripción, Tano, eh, digo, eh, acá sí es importante aclarar que es obligatoria la, la inscripción, no lo va a percibir quienes no, no se inscriban independientemente, y acá ya voy y me meto un poco, Tano, en las consultas ya que, que sí. nos han llegado muchas por las redes sociales y sí. no, nos han hecho mucho, ¿no? Es imprescindible inscribirse. Hay mucha confusión entre este refuerzo y el ingreso familiar de emergencia. No tiene vínculo con el ingreso familiar de emergencia. No tiene relación. Digo, pueden haber algunas características que se compartan, pero primero que no es familiar, Ajá. ¿no? Lo puede cobrar, eh, digo, si no tienen eh, eh, marido y mujer, por, por generalizar, digamos, ¿no? Sí. Si ninguno de los dos tiene trabajo registrado o ambos son monotributistas A o B, se pueden inscribir ambos. Bien. Eh, y, y lo <risas> importante que sucedió y una de las confusiones en el, en el, en el ingreso familiar de emergencia, eh, al menos en las últimas etapas, quienes percibieran la Asignación Universal por Hijo no se tenían que inscribir. Acá es imprescindible que todos y todas se inscriban porque lo que espera el ANSES uh -huh. es que además eh, quien lo vaya a percibir, exprese su voluntad de, claro. de, de, de querer percibirlo. Así que estamos, bien decía, en el proceso de inscripción, es un refuerzo de 18 mil pesos, que se va a pagar la mitad, nueve mil pesos en el mes de mayo y nueve mil pesos en el mes de, de junio. Eh, bueno, va, eh, digo, importante en base a las dudas, es compatible, vuelvo a repetir, con la asignación universal por hijo, por embarazo, eh, con el progresar, con el potenciar trabajo. Y bueno, digo, hay una, una declaración jurada que se va a llenar a partir del día, desde ayer hasta el día 28. Eh, pueden ir actualizando los datos, ingresando en mi ANSES. Ya a partir del día 28 van a tener que llenar una declaración jurada, o se habilitar una declaración jurada eh, para, para expresar la voluntad de querer percibirlo y por claro. otro lado ya seleccionar la, la CBU en la que lo van a, uh -huh, van a querer percibir. Eh, consultas que surgen, Carlos, si hay sí. una familia que tiene eh, al, al marido o a, la, o a la mujer, digo, no, con, con trabajo formal. Eh, en blanco cobrando. Y eh, la otra parte, factura, está dentro de los monotribistas AOS, AOB, ¿le corresponde o ahí se toma el monto familiar para ver si efectivamente le corresponde o no? No, no. En este caso, Tano, este refuerzo es individual, ¿no? Para mayores de 18 años hasta 65 años, eh, que cumpla con, otro, con otra serie de, de requisitos, ¿no? Va a tener un, un análisis socioeconómico, digamos, ¿no? Que, que esas personas no hayan gastado promedio en los últimos seis meses mensualmente más de dos salarios mínimos vitales y móviles que no tengan eh, un vehículo que, que tenga un año de antigüedad ¿no? un cero kilómetro que sea uh -huh. eh, que tenga menos de un año o que tengan dos vehículos eh, o que tengan propiedades de ciertos valores que tengan embarcaciones aviones digo no un, un filtro socioeconómico como los que suele hacer lances pero es individual digamos no se analiza eh, en un caso en este caso que, que ejemplificás vos se va a analizar la situación patrimonial y bueno, y en este caso, digamos, si fuera un monotributista categoría A o B, ya está cumpliendo con uh -huh. ese requisito. Bien. Así que, vuelvo a repetir, Tano, es individual, digamos, no existe, como existió en el ingreso familiar de emergencia, claro. un análisis del grupo familiar. En este uh -huh. caso, es individual, se toma a cada persona mayor de 18 años eh, de, de manera individual para hacer el análisis. ¿Los de categoría C, totalmente afuera o depende del monto? Que porque hay muchos que están en categoría C, pero facturan poco. No, no, no. En este caso están incorporados solamente los monotributistas y las monotributistas de de sociales y categorías eh, A o B. Eh, sí, independientemente, digo porque aprovecho Tano, porque es otra de las preguntas, eh, si no están al día, no si no, no, no tienen al día el pago de... Eh, monotributo. del monotributo, esto es independiente, no monotributistas categorías A o B solamente están alcanzados eh, sin importar si, si están al día o no están al día, no estamos hablando de un refuerzo por una situación excepcional, así que claro. eh, ese análisis no se realiza. Les sigo trasladando algunas consultas que nos llegan, si es monotributista C, sí, pero no lo o sea paga apenas el monotributo, no factura, está en una situación compleja, ya con el solo hecho de ser monotributista C, sí, no le corresponde. Exactamente, no están alcanzados. Son los sociales y categorías A. Bien. Eh, le doy paso a Agustina Fedino, que también tiene consultas. Hola, Carlos. Buen día. Sí, dos cortitas. Nos preguntan por sí. las pensiones no contributivas. ¿También tienen este bono de 12 mil pesos? Sí, Agustina, eh, están incorporados en el bono, mmm, volvamos al primer bono, el de jubilados eh, o refuerzo de jubilados y pensionados. Es para todos los jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos, Perfecto. incluyendo todas la, las jubilaciones y, y pensiones del Cipa y las pensiones no contributivas. Así que hablamos de jubilaciones, pensiones y las pensiones no contributivas, la pensión universal para el adulto mayor, eh, pensión por vejez, pensión de madre de siete más hijos y pensiones por, por, por incapacidad. Bien, y lo otro que nos están consultando también, Mensajes ...es que intentan meterse a la página y la página o está caída o no les deja cargar los datos. ¿Qué podemos decir en esos casos, Carlos? Bueno, Agustina, sí, eso se habló ayer en, en la conferencia de prensa acá y, y decía Fernanda Roberta, ¿no? Ahí eh, ANSES eh, hace, se hace cargo de esta política pública, eh, con orgullo, ¿no?, por ser un organismo tan importante. Eh, la verdad es que son millones y millones eh, quienes van a acceder, no tenemos todavía... Eh, en número preciso, digamos, y hay que esperar las declaraciones juradas y demás, pero, pero en estos horarios, digamos, como recomendación, Agustina, entre nosotros decimos que entre las 8 y las 14 horas nuestras oficinas están abiertas, por lo tanto, eh, es todo el trabajo en el área de sistemas, digamos, de toda la sobrecarga propia del organismo y del trabajo cotidiano, claro. más todos quienes están intentando ingresar a, a actualizar sus datos y demás, así que, como recomendación, Agustina, se está trabajando fuertemente desde el área de sistema, pero bueno, si es, si, si es para agregar una recomendación por ahí, si sí fuera del horario de atención de, de ANSES, o sea, después de las 14 horas, los fines de semana, eh, mejor. Mucho mejor. El, el sistema tiene, exacto, menor sobrecarga, por lo tanto, mejor desempeño. Bien, bien. Carlos, le agradecemos el contacto, ¿eh? le mandamos un abrazo y que tenga un buen retorno. Si quiere cerrar con algo bueno. que se nos haya quedado fuera nosotros, lo puede hacer ahora. ¿eh? No, no y por, sí, eh, agrego algo, Tano, recordemos, eh, es un proceso que se inició ayer, actualizar los datos, eh, lo importante es ingresar, a actualizar los datos, desde el ANSES necesitamos saber eh, quiénes son quienes eh, intentan acceder, así que actualizar esos datos a través de mi ANSES, en el caso de que haya alguna dificultad eh, para, para blanquear la clave de seguridad social, eh, pueden acercarse a nuestras oficinas, también es importante quienes no tengan una CBU que vayan eh, abriendo una cuenta bancaria en cualquier eh, banco, existen las cuentas únicas que son gratuitas, eh, porque a partir del próximo jueves 28 ya van a tener que llenar la declaración jurada, expresar la voluntad que quieren eh, percibir el, el refuerzo y por otro lado seleccionar la CBU. Así que estamos en ese proceso eh, hoy en día y bueno es importante que vayan realizando claro. esos, esos, esos trámites. Totalmente. Así que solo eso para agregar. Carlos, Gracias. le agradecemos. eh, Buen retorno. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Gallo, bien. en contacto con nosotros, titular regional de ANSES desde Buenos Aires.